Sí, solo di, sí, sí. Sí. <música> Mejillas rellenitas, barbilla con hoyuelo.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 See? unos colores. ¿Quieren intentar? Muy bien, vamos. Azul. Naranja. Café. Amarillo. Negro. Verde.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 te digo di, buenas noches.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 Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó hicoridicoridoc, El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó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 De la vez, cantarás conmigo la próxima vez.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 Ave, podemos tratar de ser como él Un viejo voz sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba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 escucha al león rugir rugir rugir escucha al león rugir rugir rugir la lechuza ulular, olular, Escucha la lechuza ulular, olular. Escuchas a la rana se revet, revet, revet Escucha a la rana se revet, revet, revet Escuchas a las serpientes, y se sear Escucha a las serpientes, sear Escuchas a las moscas zumbar zumbar zumbar Escucha a las moscas, zumbar, zumbar zumbar Escuchas al burro hacer jijajo, -ha escucha al burro hacer jijajo, -ha escuchas al ganso hacer glu, glu glu escucha al ganso hacer glu glu, -glu.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 Yo como hierbas, raíces, hojitas de árboles y frutas.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 Ya, llanta, la U es debajo, de debajo, de, de la V para florero, florero, la W para vagón, va, vagón, la X de gilófono, gilófono. La Y en amarillo, amarillo, la Z de zoológico, zoológico.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 Fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play en mi joyo.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 El capitán Washington sentado en su caballo, dando órdenes a sus hombres, sabia como un millón. Yankee Do sígase ya Yankee Do do Grande. Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas. Yankee Dodo do, sigue así, Yankee Dodo Dendi. Do, Escucha el ritmo de la música y se avincó con las chicas.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 Me lastimé Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla